Hola, en este vídeo mostraré cómo visualizar múltiples estados tensionales en una única imagen con Paraview. Para ello debemos abrir los archivos de, de resultados. Una vez visualizados podemos modificar las opciones de visualización para crear un estado, de tal forma que éste nos permita exportar la información que queremos. Podemos cambiar los rangos de, de visualización, como por ejemplo de menos 5 a la 8 a 5 e a la 8. Podemos rescalar. Re una vez hecho esto, ya tenemos la imagen que queremos visualizar con múltiples estados de tensión, ya que podemos elegir el estado de tensión que queramos. Sin embargo, si queremos visualizar múltiples renderizados o múltiples visualizaciones, esto es posible que nos dé lugar a que, el, a que las tensiones tengan que ser del mismo tipo en ambas imágenes, únicamente pudiendo cambiar del tipo de, de valor. Esto es posible que ya esté modificado en nuevas versiones de, de Paraview. Sin embargo, es posible también aprender cómo esto se realiza por si necesitamos hacer alguna que otra modificación en los datos. Por ello, podemos exportar el estado, de tal forma que con esta exportación del estado crearemos posteriormente una macro, la cual utilizaremos. Para ello, tenemos en nuestro estado, en la cual tenemos una parte de una macro creada por nosotros, en la cual tenemos una cabecera y un final de, de macro. Iremos a nuestro estado creado, el cual podremos visualizar, de tal forma que podamos operar en él y modificarlo. Iremos a la zona de cabecera, de tal forma que pondremos la cabecera que teníamos creado para nuestra personalización, igual que la terminación, de tal forma que podamos personalizar el estado que teníamos creado previamente, de tal forma que vamos a crear un bucle en el cual se analizan las distintas tensiones, en los ejes X, Y y Z, exportando las imágenes. Como según qué tipo de, de imágenes o de datos se importen, se cambia la visualización, es necesario renombrar esta en, la, en el archivo de, de la macro de tal forma que podemos reemplazar esto en todo el documento. Una vez hecho esto, podemos guardar el documento y volver a Paraview con nuestro archivo modificado. Podemos ir a macros y añadir una nueva macro, en la cual estará el nuevo estado que acabamos de crear. Podemos ver que se ha creado la nueva macro y que ahora podemos acceder a ella. Desde el menú de macros ejecutamos el nuevo estado. Vemos que se nos abre una pantalla y si incluso hemos conseguido realizar una imagen que podemos ver a pantalla completa. Para ello, también hemos utilizado otro programa el cual eh, de depende de Python, llamado PIL. En él hemos creado la... Una vez creadas las imágenes, las hemos concatenado para poderlas visualizar, de tal forma que hemos creado un mosaico con las distintas imágenes que podíamos ver, o esas cuatro imágenes. Podemos ver que hemos creado una serie de imágenes, las cuales son estas, y tienen los seis tipos de tensiones, en el eje X, Y, Z y sus planos rasantes Y como resultado, hemos exportado el archivo RES, el cual tiene la imagen que queríamos visualizar. Bueno. Eso ha sido todo. Adiós.